Señores, en las bullas del día. Ustedes saben que el concierto de Romeo eh, se va a llevar a cabo. Eh, este fin de o sea, empieza hoy, eh, la otra parte del concierto de Romeo. Las ciudades que tocan, tengo entendido que son de, bueno, que le, le toca ahora son eh, Montecristi, Tocada Jabón, Valverde y Puerto Plata. Esa es la zona que le toca eh, eh, el concierto de Romeo. Muchas personas están activas esperando. Pero estas comunidades están tan activas esperando eso <risa> que ustedes tienen que ver lo que hace una fanática. Señores, miren De esa madre, fanática. Ella dice pedo. que ella va a dormir. Va a eso fue anoche. La que ella dijo que ella iba a dormir ahí para esperar a Romeo. Eso pasó eh, en Valverde. Así que, Mao. Valverde, Mao. Eh, que le toca hoy, 28 a Romeo y en Verde. Entonces, la fanática. Una pela lo que hay que darle. <risa> porque, neto, pero es ¿Por qué, Neto? Eso es lo que llega. ¿Sabes lo difícil. Colores, pero que, que difícil no hay, que hay una gente que deseaba más Romeo que yo. Pero que usted puede ir temprano, porque no hay que dormir ahí abajo. Esa gente está trabajando. Es una tuerca de que le caiga a esa muchacha eso y la, la mata. Eso dijo la autoridad que estaba ahí y la sacaron, la retiraron a la muchacha que creía, quería. Dormir ahí para poder ver a Romeo a primera fila. Bueno, yo entiendo no. que quizás ella quería llamar la atención, porque no. eso ah, es muy sí, entrevista. Sí. Pues ya. yo llegué a las dos la do y había medio millón de gente, pero <risa> se logró el objetivo, pero ahí abajo, dime, está la no gente ya. trabajando. No, y. que le caiga algo a esa muchacha y ahí tiene un problema. Pero no solo eso está pasando allá en Verde <risa> Señores, hay un VIP pero un VIP como con solito no muy bien. Ese, ese VIP está como raro la que... gente es muy emprendedora si una gente va, sale más prieto que yo ahí miren ahí ese yo? VIP miren el VIP y el que está ahí no <risa> <risa> ellos <ella>, ella... <risa> <risa> ellos y eso vale un dinero me... Ey, ¿tú te te no y vale un dinero que eso algo de mira mira de mira la mira no mira todo el que vive ahí vale un dinero el hombre que está ahí supongo yo que se llama Tique Toñito. Y vino la mujer y le dijo, Toñito, ¿y qué tú haces con la silla allá arriba? No, bien no, vamos con unos cheles, estás <risa> de quieta. Oye, a mil pesos se la pagan la silla Sí, ahí. a mil pesos. A mil pesos yo se, se la se la pagaría. Pagan. Y, oh, y, y lo lo no solo pagar. eso, yo me imagino que va a juro a llevar un roncito, a venderle, miren, aquí vendemos <risa> VIP, eh, no, eh. pero están burlados, están burlados sí, sí. está, Ese es VIP, VIP es uno que es el clásico, clásico, clásico pero ahí en el frente hay otro Lo están preparando. que ya el el frente, lo, está preparando, lo están preparando Exacto, o sea que ese VIP Miren, es? no, miren, miren, miren ese VIP ¿eh? ahí eh. Mira, mira arriba ay, no, ay, no, ay, porque ay. Ese VIP, Pero mira, está frente a frente sí. Señores, No, hombre, hombre, es uno, no Romeo va a entrar por ahí qué fue? ¿Qué es esto? Romeo va a entrar por ahí No, yo quiero llegar por ahí ¿A cuánto te el VIP, señores? Tienen que averiguar eso. Yo creo que, que, que la, la empresa no puso VIP ya. <risa> no vio eso. Sí, porque yo tenía un VIP y eso. Eh, pero Ay, ese, ese ahora es lo que yo me pregunto pues, ¿dónde va a subir esa gente por ahí? Mira, si, yo me ha sido, si esa me ha sido mi casa, yo hago un after party. Cuando termine ahí, lo que vamos a quedar entre todo el mundo. <risa> eh, la boleta, ¿a cuánto tú la vendrías, Neto, ahí? Mil la 1, gente mía, a mil pesos. Jerry y compañía, a mil pesos. <risa> Pero a $1,500 la da todo el mundo volado, ¿eh? porque tú estás... Pero esa casa que era frente a frente, ¿eh? que eso no lo di y, la, y, los, y, los, y, los, y los roncitos, ¿cómo tú lo vendes <risa> Y los roncitos de los trago, compro... Oh. Que son de $500 pesos, los subo a $2,000. A, a $2,000 pesos. <risa> <risa> así que así ya están los conciertos. Hoy le toca Valverde a las 5 de la tarde, mañana da jabón. Ey, ey, da jabón la gente, para pues allá jabón Ay, al La pibo. gente da jabón, eh. Sonia, Sonia. Llega la Lomea. Un consejo para Sonia, Mateo. <risa> que no vaya, que, que no, no, no vaya. Que vaya. Ya que ya ha pasado por varios momentos, eh, lo mejor para Sonia es que eh. ir allá. No, a hombre. Disputar, a disfrutar, no, a disfrutar de Lomea. No, que no le arruine el concierto a esa gente. Eh, eh. Oye, no, oye. Que no le arruine <risa> el <risa> concierto <risa> a esa gente. <risa> oye. Cuando ella vea Goyo primero, llega <risa> la Lomea, <risa> llega la Lomea jabón. ¿Cómo ¡Eh, aquí? lo mea, Llegó el haitiano <risa> preparándose. <risa> ya tú lleno, sabes. Lleno, lleno, lleno prietecito eso. También estará el domingo en Montecristi. Bueno, ok. Aquí dice que provincia 29, o okay, que 28 en Valverde. Viernes en Dajabón. El sábado estará en Montecristi. Y el domingo en la... Ahora, Caribe, hay eh, una logística fuerte eh, eh, con Romeo la playa del Caribe nadie, principal nadie sabe plato. cuando él llega y nadie lafiteatro? sabe cuando él va será, él va? ¿Será en el anfiteatro? ¿Qué? si es puesto plata, se le da a Tiene que hacerlo ahí sí. bueno, que... bueno, ahí no cabe, no, no ahí no cabe nadie. <ríe> sí, es para... Pero no, oye, nadie, oye, no lo... no señores, ¿no? todo brillo, me... ya que los nevios me están matando a mí con todo estos brillo ahora. Hola, no, me oye, dicen ¿no? hola aquí ya, hola ya, hola, hola ya. Hola, hola, Saludos, hola. no sé quién es, pero describe La logística que tiene más... mejor que un presidente la tiene Romeo. ¿Por qué tú lo dices? No, porque yo lo estaba velando para ver en qué se iba a entrar y nunca vio nadie, ni un bulto ni nada. Y sí, de... cuando se fue tampoco, nadie supo cómo fue que sacaron el otro. <risa> ni cómo lo sacaron ni cómo entraron en sí, el otro. Yo, yo estaba esperando una jipeta, también en un sonata, pa Romeo pasó por ahí lado de uno. Eh, <risa> sí, y nadie y se y dio cuenta. cuenta. Y nadie dices? se dio cuenta. No, pero es así. No, es así. Eso está bien preparado. El montaje está sí, bien preparado. Sí, que llegue... siga gozando el pueblo. Romeo sigue dándole amor y cariño a, no, no, a la República no, no, no, dominicana. Romeo. Que siga no, no, gozando Romeo, pueblo. El, pueblo. el pueblo. dominicano muy agradecido. No, no. Romeo, a Romeo le toca, le, le toca sí. soberano. Le toca de ca, todo. Hasta nombre de la calle. Entonces, yo, bueno, yo, yo. Le voy a dar un reconocimiento a la Junta de Vecinos. Para que claro. Claro, aunque no me venga a buscar. Pero está ahí. Yo creo y entiendo... Que presidente y que, Ya tienen que poner a tú en calle Romero. Claro, claro, no, Rome, Rome, no mira, oh, Romeo, Romeo Santo Romeo Street Ya ustedes están pasando Romeo Street Sí, ¿Ya claro, se claro, están Romeo, de street? La, Romeo Street La, la, ya se, ya la se calle de mi casa Dice que de la calle lambón. 4 Ponle la calle Romeo bájale algo Que ya se están pasando ¿Eh? de Lambones Romeo la, street, Es Romeo es, Street Ah, eh, Street es <ríe> la calle Doble <ríe> no por la sabe? calle Romeo Santo <ríe> Sí, la calle Romeo Street llévame contigo calle llévame <risa> contigo llévame contigo hay gente en la calle llévame contigo ya no debería tener eh, el nombre de una no, calle mira, aquí este algo a la goberna, atención no, el, el, presidente, el, presidente, el presidente el presidente que hay que poner pone, pone un nombre también sí no, ¿no? Digo, él, él pone no que hay, el presidente Él pone gente a cobrar y también pone, pone, pone poner sí, el nombre sí, oye ¿verdad? ya que antes atención Dani a Dani atención a Dani el otro no, pues si hombre no va a saber ni, ni cómo sentarse ahí, porque <risa> no va para allá. Atención, Dani, el barrio Dani, de mi casa. Dani, tú le dices, Dani, ¿por qué tú pana? No, no, porque somos confianza, aunque somos enemigos. Oye, Danilo. Danilo. <risa> Atención, Dani. Cásate con la Gloria. Cásate con la Gloria. Y leen Sánchez Duarte, que, que no tiene nombre de nada, que es la 1, la 2, la 3 y la 4. Por Romeo Street, donde yo vivo. Pero esto, No pero so, ese, ¿Eso, tú eso entonces tendría eso, que un ser a nivel nacional. Días. Eso la, no la gente nacional garantir. te va a decir, pero ¿dónde queda eso? Ah, yo? entonces yo sí puedo decir que en la, el pueblo de Santo Domingo, ¿verdad? Porque pero, ahí sí vamos a ver. <risa> no, es aquí hay que ponerlo. Aquí, pero, es, ¿tú estás yendo? Pero en la capital, o en una ciudad, puede ser una, en la carretera. Bueno, ¿qué carretera? Por ejemplo, eso di de que de... En vez de ser, eh, que para mí... No. Er, ar, no que, ejemplo, ar, el por ejemplo, eh, sus El promisas, inglés, el, el, el político inglés. que? Winston Churchill. Ah, Winston Churchill. Winston Churchill, dime qué hizo por este país. No. Nada. Pongan a Romeo ahí. Pa. Romeo Western Street. Romeo No, <ríe> Street. <¿Doblando ríe> por no porque Street. también. ¿Cómo es que Siri te va a decir? Eh, Romeo. ¿Romeo? Eh, en la Roma? calle llévame contigo. <ríe> a la izquierda, propuesta <ríe> indecente. Derecho llévame contigo. Y a Romeo Street. ¡Suscríbete <laughs> <No. laughs>